Vamos a sentarse cómodo y disfrutar Estamos sin estrés Cápsula legal sin estrés Yo creo que lo de cápsula parece ser espacial, ¿no? Tú pensaste lo mismo, ¿no? Bueno, pues así es, aquí estamos de regreso en Sin y por supuesto en la sección de Cápsula Lugar, Legal. Legal. La legal. ¿Qué dije yo? Lugar. Lugar. A, lugar. a lugar. Bueno, con el abogado Juan Carlos Roncadena, abogado binacional venezolano ecuatoriano, abogado libre ejercicio en diversas áreas del derecho civil, notarial, procesal, mercantil con especial énfasis en derecho sucesoral, CEO, fundador de la Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas, Sociéjag, youtuber jurídico, abogado digital con Presencia en varias redes sociales, conferencista y docente. Y ahorita estás en clase, estás en ciclo, ¿no? Sí, ya terminando esta semana. Ah, bueno, excelente. Miércoles y viernes y cerramos ya por fin el ciclo que comenzamos en febrero. Bueno, hablando de cerrar ciclos, hoy nos toca precisamente de esto que hablábamos, de la, lo, lo que correspondía al. A lo que es lo, lo, todo lo que es derecho de niña y adolescencia, por llamarlo niño y, adolescencia. Así. y viene el punto más álgido a mi bien entender <risa> <risa> que es la obligación de manutención lo dice por razones personales porque si, te porque si te cuento la parte práctica de verdad que no es tan álgido hoy en día es más fácil sacarle la plata. Digo, sacarle la plata. <risa> <risa> no, no, definitivamente estás viniendo, pero cortando, sin estrés, ro sin estrés, estoy sin no, cortando robo de oreja. Bueno, no, pero es que ciertamente, eh, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una separación? Hmm. Eh, lo común es que la mamá es la que se queda con los hijos. Generalmente. Generalmente, digo, lo común, no es lo que es, o sea, no, no, no es algo vamos a decir obligatorio obligatorio, correcto. obligatorio completamente y bueno y se supone que el, la, el padre en este caso o, o que no está conviviendo con los hijos pues tiene la obligación también de llevar su parte de la crianza pues lo que es pago de colegios de medicinas de diversión de todo lo de, de ropa es decir todo lo que implica la crianza. Pero también ocurre en muchos casos y bueno, eso sí no va a decir que soy yo sola, aunque también lo padezco, pero también hay hay este tengo muchas amigas que les ocurre pues que um, la pareja empieza a mandar muy bien, al ratico ya bueno, no, ya no manden la fecha, ya no manda lo que es, ya la cosa pues no cambia y de repente hay un momento que ya no manda más. Ajá. Uh -huh. Entonces esa obligación de manutención, esa palabra obligación, como que no la respetan mucho. Bueno, en primer lugar, ya con lo, la descripción que tú hiciste, ya prácticamente definiste por mí cuál es, en este caso, el objeto y la definición de esa obligación de manutención que era conocida anteriormente como pensión de alimentos. Y en otros países, a nivel latinoamericano, sigue conociéndose de esa manera como pensión de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre con esta obligación de manutención? Justamente es un régimen que se fija con el fin que el padre o la madre que no convive con ese niño o ese adolescente pueda contribuir a los gastos, digamos, congruos de la manutención de ese niño. Y claro, ¿por qué le llaman obligación de manutención hoy en día? ¿Por qué le cambian el nombre? Porque clásicamente se le conocía como derecho al de alimento y yo no lo primero que pensaba que no le estoy dando la, la digamos el pago del dinero para que se alimente ese niño pero justamente tú mencionas un universo completo porque no solamente comida alimentación sino medicina educación recreación en la cual ese régimen queda establecido según en este caso la circunstancia de esas necesidades que ese niño va a tener para esa crianza, como tú lo acabas de mencionar. Exacto, porque no solamente la comida, es todo lo que conlleva la crianza. Exactamente. Aparte de eso, hay que tomar en cuenta algo que esto siempre generalmente, de forma cotidiana se piensa, que esto se fija para que el padre o la madre, hay que decirlo, el padre o la madre, porque sí, no sí, solamente no para en contra del hombre, decir, sino para el que no está conviviendo con ese niño o su adolescente, Correcto. contribuya. Y no es que contribuya con todo, porque se sobreentiende que si ese hijo es de los dos, la obligación para mantenerlo es es de los dos de forma conjunta e igualitaria, es decir, 50 y 50. Es decir, los gastos del colegio son 50%, las medicinas 50%. Entonces, ¿qué es lo que va a aportar? una Un valor de una cuota mensual que significa, en teoría, el 50% de lo que vamos a invertir en ese hijo claro. durante un mes. Ahora bien, eh, fíjate que estás hablando de ese 50%. ¿Puede también llegarse al acuerdo que, por ejemplo, el padre que no convive pague solo el colegio y el otro padre se encarga de lo demás, por ejemplo? O sea, ¿se pueden llegar a negociar ese tipo de cosas? Mira, puede llegarse a negociar siempre y cuando hubiese un común acuerdo sin intermediación de tribunales. O sea, porque el porque régimen... Porque, porque los padres... Del exacto. Contra el caso de ponerte la circunstancia de ponerte de acuerdo con el padre de tu hijo, en que cada uno va a pagar cierto rubro determinado ya de común acuerdo esto es un acuerdo que se han hecho entre ustedes, pero cuando la circunstancia es que no está fijado sí. en un tribunal formalmente hablando, aquí en este caso toma protagonismo el tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes quien es el que va a fijar ¿Cuánto es, el, cuánto es el, el valor de obligación de manutención? Mucha gente piensa popularmente que no, es el valor que se le van a fijar es el 30% de los ingresos. ¿Se va a hacer mi próxima pregunta? No, no hay, no hay ninguna parte de la logna que diga eso, no hay ninguna tabla establecida. Por lo menos aquí en Venezuela no existe ningún porcentaje que se fije sobre el valor de lo que ese padre va a ganar. Lo que sí menciona es... El valor que va a aportar ese padre o esa madre dependerá de su capacidad económica, más allá queda como de libre, eh, o sea, que de no, libre, de libre interpretación, no bueno, de y, ¿Y qué, por ejemplo, qué se hace en la práctica o qué hago yo? <risas> Eh, obviamente hay un, un presupuesto, vamos a decir así: yeah. el colegio son tanto, la alimentación es tanto, el, la ropa y el calzado es tanto. Ajá. Bueno, y eso lo dividimos en mitad. Ya. Yeah. La que termino cubriendo yo generalmente. <risa> <risa> Confesiones, Verónica, en plena hora de. Decir <risa> y esto me imagino que va a quedar en un tip legal, pero bueno. <risa> no, no, va a quedar, esto va a quedar. Bueno, pero mentira no es. La edición va a ser generosa en dejarte esto. Tan amable. Entonces, ahí es donde viene, entonces, me imagino que la pregunta de muchos que nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué ocurre cuando eh, pues el padre que le corresponde ese aporte no aparece? Mira, primeramente si estamos hablando de una situación como la que mencionas, de un acuerdo de forma, de forma voluntaria, y ya digamos, ocurre eso que menciona de no paga la fecha, reduce las cuotas, ya un momento que da muy poquito hasta que completamente desaparece y no hay forma de buscarlo, ubicarlo, el deber se... Vamos a hablar del punto de vista de la teoría. Claro, claro. Lo que debemos conocerla para en dado caso, si en algún momento podemos aplicarla, maravilloso. ¿Cuál es la, la situación? La persona que en este caso tiene esta circunstancia puede realizar una acción. Del, de lo que es pidiendo la obligación de manutención, es decir una demanda por por fijar la obligación de manutención en vista de que no haya algún tipo de acuerdo previo porque hay la fijación acordada de forma previa por medio de un consejo de protección que ambos se ponen de acuerdo y la fijan y sí. luego eso se homologa ante el tribunal y otra que es ya digamos en donde en verdad pues no hay forma de cumplirlo pero sabes dónde está, lo demandas para que se fije un régimen de obligación y ahí te voy a detener, ya nos tenemos que ir al corte porque sí me interesa mucho saber cuál es en esos pasos para demanda. Mm. <risa> <risa> vamos ya, a ver cómo hacemos. Ya Dios. venimos, ya venimos acá. Bueno, agarre papel y lápiz, tome nota si usted está en la situación de que la, la otra parte de su casa o de su familia no está pasando la obligación de manutención, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Ya venimos. Volvemos a nuestra obra de relax. Una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés, en la cápsula legal, con el abogado Juan Carlos Roncadena y estamos hablando de la obligación de manutención, ya como para cerrar este capítulo que tiene que ver con los niños y adolescentes. Bueno, eh, antes de irnos al corte, eh, Juan Carlos, habíamos hablado de esa posibilidad de demanda. Uh -huh. Cuando hay incumplimiento en esta obligación, ¿cuáles son los pasos a seguir? O, o Hay que esperar un tiempo, o sea... No espero el primer mes que no me hayan pasado la manutención. Hay que esperar un tiempo para poner la denuncia. ¿Cómo es el procedimiento? Mira, cuando el Tribunal de Protección comienza a tomar rol protagónico, pueden haber varias aristas que den pie para que el tribunal pueda llegar a conocer un caso de estos. El primero de ellos, y vendría siendo como que la forma voluntaria, es que ambos padres de como un acuerdo fijen cuánto va a ser el régimen de obligación de manutención mensual, el cual queda en un acuerdo dentro de la, dentro de lo que es la Procuraduría de Derechos, tendría que ser en este caso el Consejo de Protección. No, porque queda por escrito. Claro, queda por escrito en un acta dentro del Consejo de Protección, el cual es llevado al tribunal de protección para que se homologue y quede fijado judicialmente. La otra opción también incluso el padre o la madre que no conviva puede ofrecer y puede hacerlo por vía judicial directamente ofrecer la obligación de manutención cuánto es lo que va a fijar se le notifica al padre de, de, del hijo que en este caso tiene en custodia para que acepte o no y en dado caso diga cuáles son las razones por las cuales no acepta el monto ¿sí? para digamos llegar a un monto acordado entre ambas partes Exacto. la tercera vendría a ser en este caso como tú mencionas digamos la parte contenciosa ya digamos de mandarlo para fijar para fijar, porque hay otro tipo de demanda que ya luego de fijado esa, esa obligación de manutención, ese expediente donde queda fijado esto, no muere. Es decir, se mantiene hasta que ese hijo llega a la mayoría de edad. ¿Y se puede cambiar también el monto? Ajá, eso voy. Tiene la opción de demandar, que, pongamos la, ulti, la última de, la, de los escenarios. Se demanda, se fija, se va pagando. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si en algún momento deja de cumplir? Porque obviamente, estando fijado, judicialmente hablando, deje de cumplir, también se puede demandar por cumplimiento. Sí, se me acaban de poner los ojitos así. Bueno. Este el cuento. Dos, dos meses dos meses son suficientes para considerar que hay un incumplimiento y demandarlo por cumplimiento de obligación de manutención y a los efectos van a haber unas medidas que pueden ser digamos de, de forma de, de forma digamos coercitivas ¿Sí? la más conocida uh -huh. y lo digo por experiencia incluso es la prohibición de salir del país a ese padre o esa madre que esté en esa obligación y que no haya aportado de forma consecuente con esa obligación, es una de las medidas más conocidas. Exacto, que por ejemplo en los sitios terminales hay pues un expediente donde dice que esa persona no puede salir. Sí, es que de hecho de hecho cuando se fija esta medida cautelar se lleva esto al, al Saime para que quede fijada una prohibición de salida. Es decir, que si tú vas tranquilamente al aeropuerto y vas a ver Verifican tu estatus ah, no puede bueno, salir. ya va, qué cara de tabla. Si usted tiene para irse de viaje y no le pasa al hijo, caramba lo que pasa es que posiblemente <risa> le pagaron a ti con el trabajo en quita, tal vez, oye. <risa> bueno, este, y ese viaje depende para poder darle una buena una buena lacto, un buen, una computadora. ¿Tienes ideas mías o el abogado ya está como abogado defensor de la causa? <risa> No, no, no. ¿tú? Ah, y ese ah, es un mito o es cierto que también hay una forma de la que llaman embargar el padre que no está cumpliendo. Tengo entendido que tengo entendido que hay otros tipos de medidas, yo considero como unas medidas innominadas, pero en cierta forma no está establecido como tal en ley. Puede solicitarse, repito, son innominadas. Es decir, no está en la norma, pero pudiese en este caso contemplarse la circunstancia. La situación con respecto a ese embargo, a, es, a, a esos montos, a esos ahorros, dentro de nuestra realidad económica es algo como muy superfluo, porque tú sabes muy bien cómo está la situación, a menos que ese padre tenga tal vez una cuenta en custodia en dólares de una cuenta verde de cierta entidad bancaria, y guau. Wow, ahí sí por lo menos porque no, no me pasa bueno porque hay otra cosa bien simpática que hay que mencionarlo también que es el hecho de cuánto es el monto en ocasiones antes de toda esta situación de mega devaluación y dos reconversiones que hemos tenido Correcto. 2018 2021 la obligación de manutención no se fija no se estaba fijando en boleras porque era una, es una moneda lamentablemente muy bueno, pero es que, por ejemplo, en, mi caso, en mi caso, que se fijó esto en el 2016, obviamente ya ese, ese monto bueno, no existe. El mon obviamente se fijaba antes en bolívares, luego después comenzó a fijarse en salarios básicos, salarios mínimos. Ok dos salarios, tres salarios cuatro salarios, lógicamente bueno, eso está genial porque no es un número no es un número fijo, fijo. es prácticamente como la unidad tributaria es decir, uh -huh. su valor está fijo pero lo que sí va a variar es el equivalente en bolívares entonces estamos hablando en este caso de una especie de ajuste automático que también existe esta, esta circunstancia de la revisión de la pensión uh -huh. o de la obligación Important. en dado caso que si sí, ves que la cantidad que estás percibiendo no se puede, es decir no es suficiente no satisface las necesidades de ese niño o ese adolescente puede solicitar una revisión el padre puede en este caso incluso solicitar el hecho de que se revise si, por ejemplo, está dando demasiado y no puede aportar tan bien. Es decir, la revisión es para que se suba o para que se baje. Lo importante para esos padres o madres que tengan a esos niños es... no se baje. Ya va, pero, pero puede haber circunstancias. Bueno, no, bueno okay. el caso es que, por ejemplo, para para lo que es una, una recomendación que yo les doy es no dejen solamente la pensión en ese monto, sino que una vez se establezca que haya un ajuste automático sin necesidad de acudir constantemente al tribunal. Con ajuste automático, ya fijando de esa forma, por ejemplo, como era con salario básico, se hacía de esta forma, 3, 4, 5 salario básico Hoy en día, con esta dolarización que tenemos, ¿qué está pasando? ¿Se puede establecer en dólares? Pudiese, pero en este caso hay que indicar al, eh, eh, la obligación de manutención se fija en tantos dólares equivalente a la tasa cambiaria oficial del Banco de Venezuela de el momento del pago, el momento de la fijación, es decir, ahora digamos no es descabellado fijarlo en valor en dólares, por ejemplo, pongamos el caso 100 dólares americanos. 150 dólares americanos pero sabemos que su variabilidad, por ejemplo en septiembre del año pasado es muy diferente a lo que es hoy en día abril de este año 2023 o sea que 100 dólares americanos, 150 dólares americanos no es descabellado doctor no, no, no. fíjalo en dólares no es descabellado, el monto ya eso depende obviamente de cada quien imagínate, yo de verdad Perolito y Escarlata. Si este, sí, en el caso, ahorita por ejemplo que en Venezuela tenemos una gran eh, migración, si ¿sí? el padre que tiene esta obligación de manutención sale del país, ¿no hay forma entonces de que cumpla esa obligación? El deber ser es que la cumpla. Lo malo es que cuando ocurre esta circunstancia de incumplimiento no hay forma de, de, de hacerlo de ejecutar sobre él la obligación porque no se encuentra y no se le puede ubicar. Porque ¿Y si se le ubica? O sea, ¿tiene una dirección pero en otro país? La situación es, ¿cómo hacemos para poder ejecutar desde, desde otro país? Porque claro. se toma en cuenta la competencia a nivel nacional y sí. hay que tomar en cuenta que el tribunal que va a conocer el caso es el tribunal donde el niño o adolescente tiene su residencia habitual. Si hablamos de Caracas, estamos hablando del área metropolitana de Caracas. Lógicamente no puede hacer una especie de comisión internacional para comisionar un tribunal. Imagínate, la Interpol para que pague la manutención. No, pero es que imagínate, tú lo que quieres ponerle ya a este caso es una boleta roja ya prácticamente. Bueno. Ni siquiera azul, sino roja. Saquemos cuenta. En este Bueno, por acá Betty Soto preguntaba lo mismo que yo había preguntado, pero fíjate que ella hace una acotación interesante. Y es que eh, muchas mujeres no est están en desconocimiento. A veces de mujeres, por hablando de cuando el padre es el que tiene que pagar. Yeah. Puede ser al revés, como bien lo comentaste. El padre que ciertamente no convive con los hijos, sino que tiene esta obligación. Eh, ¿Hay alguna forma de que estos padres en el momento del divorcio hay una charla hay una o eso... ¿Es asesoría legal? Asesoría legal porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un divorcio? Más allá del divorcio y habiendo niños adolescentes involucrados, algo no le importa tanto el divorcio. Porque en este caso ya, digamos, como que se contempla que esto, digamos, está resuelto porque ambos lo piden. Al juez de protección lo que más le importa en este caso es resolver las instituciones familiares. ¿Quién va a tener la obligación de crianza? La patria potestadamente queda con los dos, quién va a tener la guarda, si el padre o es la madre, quién va, en este caso, a cómo se va a someter lo que es el régimen de convivencia familiar, que son las visitas, además de ello, cómo se queda fijado la obligación de manutención. Todo eso en, el, en lo que es el procedimiento de divorcio. Es decir, el divorcio queda en un segundo plano para primero resolver las instituciones familiares y luego de ya haberse acordado, y que necesitamos en este caso una audiencia con los padres, fijando todo esto y tomando acuerdo... Entonces no hay desconocimiento. Exactamente Ajá. Betty, te están engañando Exacto. Betty dice aquí, los que tienen tres hogares ¿Cómo hacen con la manutención? Oye, si, ¿Cómo te, con, si con, tienen bueno, tres hogares porque mira, Si tienen suficiente para satisfacer a tres mujeres Tienen para satisfacer tres hogares Y no voy a entrar en detalles Exacto, ahorita montar cacho es carísimo Bueno, ni <risa> con, modo Con esto cierro esta cápsula de hoy <risa> Definitivamente No, oye. bueno, pero de verdad que es importante tener El Que este... la goza que la sufra. Bueno, exacto, exacto. Pero no, definitivamente es importante tener conocimiento de a qué instituciones acudir cuando necesitamos ese apoyo. Aquí hay asesoría legal. ¿Hay asesoría legal gratuita para estos casos en la LOPNA? Consejo. De, esa es la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Ah, entonces sí, si ese es el consejo. Es el exacto. Consejo de Protección, uh -huh. Defensa Pública en materia de niños, niñas y adolescentes, esos son los dos entes administrativos que te pueden asesorar y además llevar un procedimiento ante tribunales debidamente gratuito porque los derechos de niños, niñas y adolescentes son completamente gratuitos, ya en este caso consagrado en el artículo 8 y en constitución, es decir no vamos a acudir a al la alumno porque la alumna, por ejemplo la tengo en mi carpeta y no la quise sacar porque obviamente ya tengo todo esto eh, sino vamos eh, hacia el Consejo de Protección eh, o a la Defensoría Pública en materia de niñas y adolescencia. Me quedan una clase en este instante <risa> eh, Tus coordenadas Juan Carlos para quienes quieran ampliar esta información Bueno, mis coordenadas son a través de Instagram y de TikTok por la cuenta arroba y también a través de nuestro canal de YouTube Sociahat con el tip sucesoral con las distintas cápsulas legales y también las distintas entrevistas y charlas que hemos tenido últimamente Excelente. ¿Y quienes están justamente en el área de derecho y quieren formarse contigo? ¿Ahorita tienes inscripciones? Sí, tengo inscripciones. Ya desde, como te digo, comenzamos mañana con el webinar de declaración de impuestos no, sucesorales en línea. Eso fue fuera el aire, ¿no? Ah, ok, ah. perdón. El lapso. <risa> tenemos, como te digo, un webinar, un ciclo de webinar en este mes de abril, el cual tenemos mañana la declaración de impuestos sobre sucesiones de todo lo que es la declaración paso a paso y el día viernes vamos a tener lo que es la declaración de impuestos sustitutiva, es decir, luego que yo hice mi declaración y que voy a presentar, si el funcionario de señal me pide que corrija, voy a hacer una sustitutiva, ¿cómo lo hago? Bueno, eso se ve el día viernes. Me confieso que el año pasado yo hice ese. El webinar de la declaración. La que vamos a ver mañana. Es correcto, o sea, ya la hice. Exactamente. Y la, la sustitutiva viste. ya me tocó llevarla, así que. <risa> <risa> no la hago. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos pendientes entonces para dentro de 15 días. Ya cerramos con los niños y adolescentes. Vamos a ver entonces con qué vamos. La próxima cápsula. Y bueno amigos, nos toca despedirnos en la tarde de hoy, lo hacemos a nombre de Jaime Nestales en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción y en la Producción de este espacio, Caterin Manzano, en los controles Gregorio González y quienes habló como cada tarde, de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana.